A ver, a ver, ¿qué andas haciendo? Sabes, yo todavía me sigo preguntando, ¿por qué has creado él? Más que los porqués, a mí me interesan los paraqués. Fíjate que los porqués son estáticos. El para qué te lleva a un lugar es algo que te sirve para, para expandirte, para evolucionar. Exactamente. Sabes que siempre me ha dado curiosidad desde que el primer día que comenzamos el documental. Pero exactamente ¿qué es lo que no te gusta del mundo? El hambre, la pobreza, la delincuencia, que las personas se maten entre sí, la vida miserable de muchas personas que ven como robots, como zombies. La política, la justicia, la educación. Quizás sobre todo lo que más, más, más, más me incomoda del sistema es la imposibilidad de que la ocupación vital fluya. Okay. ¿Y por qué? ¿Por qué te comenzó a importar eso? Porque sentí que podríamos mejorar el mundo. Sentí que las instituciones son el mayor inconveniente de este sistema, pues son instituciones en las que las personas no pueden ejercer su libre albedrío y su, su manifestación genuina. Son organigramas cerrados y básicamente están centrados en una jerarquía, en una autoridad, Total. en un abuso de poder, y en que los que toman las decisiones no les importa eh, ¿Cómo se sienten las personas y cómo les afectan? ¿Tú dices, o pues Sasha, se podría vivir sin dinero? De hecho, lo hacen muchas tribus en el Amazonas. No es nada nuevo. ¿Entonces qué cambiarías de la economía y las finanzas? Mira, lo que yo cambiaría de la... Bueno, ha hablemos de una cosa. Mira, el sistema siempre te habla del bien y el mal. Entonces, no, no es que yo cambiaría. Lo que quiero es reflejar que el sistema es el mal. Porque el sistema te crea un mecanismo económico que lo que hace es fomentar la violencia, la usura. Eh, no te ayuda a unir a las personas, que es lo que hace ENERGY. Es decir, ENERGY sería el bien por la sencilla razón de que nos pasamos en los dones y talentos en las destrezas y habilidades y es lo que canalizamos. Con lo cual, esta dualidad del bien y el mal queda muy bien ejemplificada en el dinero de las instituciones y el dinero de las personas. Las personas podemos canalizar nuestros dones y talentos. Y desde las instituciones, ¿no se pueden canalizar los dones y talentos? Realmente yo... yo veo Energy como la... la solución a muchos problemas de esta sociedad. Fíjate. Si yo fuera... Si yo fuera eh, el presidente de un país, yo anularía los bancos. Los impuestos, en vez de pagar el impuesto de la renta, yo haría un banco, ¿vale?, del gobierno, que da créditos, que cobra un interés, pero eso sería el impuesto. ¿Por qué tendríamos que pedir a una gran institución que nos diera de dinero? No. O sea, cuando yo estaba en la política y, y yo pensé, bueno, ¿y si eres alcalde qué? Yo pensé siempre que uniría todas las fuerzas políticas y haría un gobierno conjunto y no habría nadie en la oposición. Obviamente a los más contrarios les daría áreas más pequeñas. Pero ¿tú te imaginas una alcaldía donde todos fueran los partidos parte del gobierno? O sea, sería maravilloso. Totalmente. Y realmente cambiaría muchas cosas de lo que hemos estado hablando desde el principio de lo documental. El sistema, que es la ley del más fuerte y el más desvalido, siempre está abajo. Así. Con muchos talentos. Ok, entonces, ¿por qué entiendes tú que deberíamos utilizar Energies, incluyéndome a en mí mismo? Porque seguir utilizando el sistema, el mecanismo tradicional, es perpetuar esta pirámide, este abuso de poder, esta autoridad arbitraria, esta influencia externa, en vez de Energies, que Energies te permite esa eh, recuperación de la dignidad, esa libertad, ese potenciar el empoderamiento, eso que yo te hablé en el documental de la anarquía del alma, ¿no? Sí. La anarquía es simplemente la ausencia de gobierno. Con lo cual, que los ciudadanos pudiéramos definir nuestra actitud y nuestro, con, nuestro conducta, nuestro comportamiento, al margen de muchas leyes que son injustas y absurdas, y van en contra de todo sentido común. Y sin embargo, se aplican. ¿Y yo? Yo creo que tú deberías de utilizar ENERGYS por varios motivos. ENERGYS no es solo una moneda, no es sólo un mecanismo de pago y cobro, sino que ENERGYS es, a su vez, una fuente de ingresos porque hay alguien que tiene que legitimar la operación, la transacción. Perfecto. Con lo cual, tú tienes eh, un potencial como ciudadano en el que tú puedes trabajar en casa, y participar del capital humano. Es decir, Energies tiene una divisa social. Perfecto. Esa divisa es ese don. Ese capital que se crea durante la transacción alguien tiene que validarlo. Esos informes los tienen que hacer personas, como tú. Y esas personas mandan la información al registro público universal de El equipo de Energy, lo sabes, ¿ok? Ahora bien, esta, esta pregunta la tenía eh, planteada hace tiempo y me gustaría que, eh, que me explicaras la diferencia entre el método Energy y dispositivo Energy. Cuando dos personas se ponen de acuerdo y lo que van a hacer es una transacción, hay una operación tecnológica. ¿vale? que alguien tiene que validar. Por ejemplo, en el caso del Bitcoin, son los mineros. Nosotros le llamamos mecedoras. Las mecedoras son las personas que van meciendo esos acuerdos para que sigan activos. Pero luego hay una parte que es el partero, el que ayuda a que el dinero se cree. ¿vale? Esto es con un aparato que tú tienes en casa, que lo pones en tu dispositivo, y puedes validar la creación del dinero. Por un lado tienes el método y por el otro lado tienes el dispositivo. El método simboliza, simboliza el capitalismo humanizado. El dispositivo es la economía de cooperación ya a la práctica, es decir, la creación del dinero Perfecto. legitimada por el hombre y la mujer, el ciudadano, cualquier persona que decida adquirir el aparato y tenerlo en su casa y validar las operaciones que van a la, al registro, Muy a la información de todo el mundo. Muy interesante y qué bueno que nos haces la aclaración porque siempre había como esa confusión, sí. ¿no? Ahora bien, eh, a mí me gustaría saber... Yo siempre me hago un lío, déjame decirte, con todo eso de la tercera, la quinta dimensión, o sea, eso me parece un poco abstracto. Bien, ¿tú quieres que yo te intente Como aclarar? que me, me profundice un poquito eso, ¿eh? eh Mira, hay algo que todos vemos a veces en las películas, ¿no? Y es esa imagen que de repente se congela, ¿no? Entonces de repente hay, yo qué sé, una plaza pública, ¿no? Y el okay. protagonista se puede mover, pero todos los demás están quietos, ¿vale? Eso es la diferencia entre estar en la quinta dimensión y okay. ser un autómata. Los autómatas simplemente ejecutan una serie de instintos, de doctrinas, de influencias y entran como piezas en una maquinaria, ¿vale? Como Pero un luego... Robot. Exacto. Y luego hay unas personas que crean su vida a partir de su actitud, a partir de su conducta. Y esas personas lo que hacen es, yo lo denomino, estar en la quinta dimensión. Por ejemplo, tenemos autómatas y tenemos eh, creadores. Tenemos eh, gente ordinaria y gente extraordinaria. Okay. Tenemos personas que están despiertas, Vale, y personas que tienen que todavía despertar, que son como zombies, como tú decías, ¿no? Uh -huh. Son personas que están. Eh... Como un chip como un robot, van exacto, a lo que van Exacto. En cambio, la quinta dimensión ya tienes una autonomía tú, ya has sobrevolado por encima del laberinto de la ignorancia, que es. Pues ese conocimiento obligado por parte del Estado, por parte de. de. de. de. de, de ¿cómo decirte? de toda influencia externa. Todo lo que no es tuyo auténtico. o sea, La quinta dimensión es vida plena. La tercera dimensión es vida miserable. Porque no es tu vida. Exacto. Es el resultado de todo lo que te dicen que tienes que pensar, que tienes que hacer, la publicidad, los partidos políticos, las el religiones, sistema el sí. sistema en sí. En, en sí. cambio, en la quinta dimensión tú decides qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Tú vibras. Y vibrar no es más que otra cosa que poner en armonía los cuatro pilares que sustentan el templo de la existencia, el pensar, el sentir, el hacer y el, y el, y el, ¿Podría, y el obrar. ¿Podría decirse entonces que Olsasha está en la quinta dimensión? <risa> por supuesto. Tú tenías que comenzar por allí, ya entendí perfectamente. <risa> Eres un ser de la quinta dimensión, sí. ¿ok? <risa> por eso te confieso eh, aquí entre nos, Olsasha, que siempre me has parecido desde que comenzamos este documental un tipo muy interesante. Un poco raro a veces, con unas ideas... Toda mi vida yo, yo me he llevado bien eh, con los animales, okay. con los niños, con los ancianos. Sin embargo, ha sido complicado, el, sobre todo en el mundo laboral, ¿no? la, la persona adulta. Entonces yo no entendía por qué esa conexión tan fácil, tan fluida con los niños, yo me siento y juego con los niños y soy un niño más, o con las personas... Eh, que tienes esa sabiduría, ¿no? esa grandeza de personas ancianas que también se vuelven como niños, ¿no? O la conexión con los animales. ¿Por qué eso es tan fácil y luego con las personas adultas como sí, pues. yo...? En Samaná lo descubrí. Y es básicamente el tema del, del sistema. El sistema afecta a las personas. El sistema, esa influencia eh, intoxica las almas. ¿Crees las... qué nos volvemos más, más secos? Por supuesto. O sea, lo que hace el sistema es que no te permite ser tú, sí. toda tu totalidad te reprime, te asfixia la, el alma, te ahoga te la energía, te cohibes, ¿por qué? Por el que dirán, por las modas, por, por, por encajar en el rebaño, Exacto. por encajar en, en no el entorno. El gusta, pero si a aquel no le gusta, Exacto. entonces voy a hacerlo porque a aquel le gusta, Exacto. no por mí. Entonces yo entendí que todo este conflicto me venía dado... Eh, pero no por mí, sino porque la gente se deja afectar por el sistema. Entonces, el responsable es el sistema, sí, pero el responsable último es cada persona, cada ser humano. Entonces, de ahí nace un porquito. Energy lo que quiere es dar una alternativa, una salida, una oportunidad, porque al final no haces nada Exacto. si no tienes dinero. Con lo cual... ¿Por qué no tener nuestro propio dinero y ser autónomos y no ser esclavos del sistema? No ser dependientes del sistema. Y entonces ya puedes empezar a ser tú, toda tu versión más auténtica y tendrás una vida plena en la quinta dimensión en vez de una vida miserable de robot en la tercera. En la tercera dimensión. Eso suena muy bonito. Sí. Eso suena maravilloso. Porque. ¿Lo lo siento también, siento la vibración y, y, y sabes que desde el primer día que me dijiste, mira, este proyecto comencé a, a, a hacer el documental, pero realmente luego me enamoré. Sin embargo, siempre trato de, de, de hacerte las preguntas que me dicen las personas porque obviamente claro sí. hay muchas dudas. Hay que saltar a la yugular. Hay que saltar perfecto. a la yugular, por eso no soy condescendiente a veces. Okay. Pero me gustaría que, no sé, para terminar, ¿qué, qué, te, qué consejo o cómo...? ¿Cómo podríamos nosotros tener a estas personas en Energy? Una de las cosas que yo me he propuesto es no convencer, es no, no vender ningún producto. Okay. Esto es básico. Mira, yo pertenezco a una generación donde yo me acuerdo que... que primero veía la televisión en blanco y negro okay. y solo tenía dos canales. Y si quería cambiar el canal, tenía que levantarme, no había mando a distancia. O sea, soy de la generación de que para hablar por teléfono te ibas al mueble y tomabas el teléfono y tenías que darle a un disco, ¿no? Y no podías alejarte. ¿Vale? Te cayó la cédula. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú le cuentas esto a, a, a un adolescente y dices, bueno, tú me estás engañando, esto, esto es mentira, no sí. puede ser. ¿Sabes lo que yo te digo? Que en 15 años ya los adolescentes, los niños... Estarán preguntando a su papá y a su mamá, oye, ¿y cómo hacíais antes para vivir sin energías? ¡Wow! Además, estoy convencido, porque esto es algo imparable. Esto es algo que nace de la ciudadanía planetaria. Y no puede ser que 200 familias sigan gobernando el mundo. Y que el mundo lo necesita. Exacto. Nosotros lo necesitamos. Mira, pues... yo te digo una cosa. Aquí entrenos, como decías, ahora que nadie nos ve. <risa> Eh, yo merezco el premio Nobel de Economía. Literal, yo lo sé. O el premio Nobel de la Paz. Y tú me dices, bueno, ¿por qué el premio Nobel de la Paz? Porque es que si las personas necesitan dinero y van a, cabrar, a, a trabajar y se alquilan, ¿vale? Y van a fábricas y fabrican eh, bombas y fabrican eh, armas y tanques y, y, y, y eso para hacer la guerra. O sea, ¿por qué lo hacen? Bueno, tienen que trabajar. Pero, ¿y si tuvieran una forma de ganar dinero que no fuera.? La industria armamentística? ¿Y si los delincuentes, en vez de ir a robar porque necesitan dinero, pudieran tener la oportunidad de hacer dinero? O sea, estamos cambiando el paradigma completamente. Entonces, yo no entiendo, ahora que hemos dado el salto del papel moneda y, el, y la moneda acuñada a las criptomonedas, no entiendo que ninguna de las 350 criptomonedas a ninguna se le haya ocurrido darle vida y que la criptomoneda sea algo vivo, intenso. No lo entiendo. O sea, yo no soy tan listo. Pero, en fin, habiendo diseñado el método y ahora con la ratificación del dispositivo, tengo un mecanismo que empodera a la ciudadanía y podemos hacer un mundo mejor. Podemos crear la sociedad mejorada, al margen del sistema. Entonces, por eso yo merezco el premio. Ahora, si tú me dices, ¿y lo recibirías? No. No lo aceptaría. Porque aceptarlo sería eh, estar dentro del sistema. O sea, yo por mí mismo no necesito que nadie me aplauda o Exacto. me diga que soy muy bueno y muy lo bonito. Y... Muy bien. No, yo no hago esto para conseguir plata o fama. O sea, Pero en cuanto a esto poco. esté, bueno, porque yo quiero tener una moneda que no sea el ir a un banco, el pedir un crédito, el, el pagar un interés, el participar de una deuda. Esto para mí es la maldad, cuando hay una forma de crear un dinero, nosotros respaldado por una actividad, y que aglutina los principios humanistas, Totalmente. que ya lo hemos dicho. Total. O sea, no hay estado que te esté respetando la consciencia de unidad, la fraternidad universal, la alegría compartida, el bienestar general. Esto es lo que crea ENERGYS. Un acuerdo, un acuerdo voluntario, dos personas, el peer-to-peer, -peer, nadie está dentro, y luego a nivel del blockchain, por lotería, le llega a su casa alguien que tiene que validar la información. O sea, no se puede trucar, no hay fraude. Y claro. es la propia ciudadanía que se autoalimenta, retroalimenta, autobastece. O sea, esto es magia lo que estamos haciendo. Pero magia es sin truco, es ilusión, es la utopía hecha realidad. Yo te felicito. Gracias. No, no podría decirte otra cosa y todavía estoy aquí y sabes que, que estoy muy interesada en este proyecto y solamente quiero que, que todo marche como sé que tiene que marchar. Ya para terminar me gustaría, no sé, si quieres añadir algo más a lo que hemos platicado. Eh... Siempre nos sentamos y duramos horas y horas y horas sí. hablando porque el <risa> tema se extiende y si siempre sale re... algo que queremos sí. hablar. Pero yo... No quiero hablar mucho porque no quiero monopolizar el discurso. Es decir, yo me he puesto ante la cámara y estoy dando la cara porque no quiero que pase, por ejemplo, con el, con el Bitcoin, con el Natoshi Nakamoto, que nadie sí. sabe quién es. Y eso al final es para disfrazar que detrás está el sistema. Ajá. ¿Vale? Es como un autoengaño, como que no somos del sistema, pero, pero entra aquí que no somos igual que él. Entonces, cuando empiecen a criticar a Energys, que se sepa que esto partió de un ciudadano normal de un ciudadano de a pie que pasó de la tercera a la quinta dimensión y que creció, se expandió y ahora invita a todo el mundo a participar. Entonces estamos en la aplicación, estamos en desarrollar el software para descarga inmediata en celulares y cuando este empiece a circular, yo seré uno más y eso será imparable. No hay sistema que pueda con eso porque no puede un grupo pequeño dominar a los siete millones y medio de personas que hay en el mundo. Es imposible. Por tanto, amigos, participemos, unámonos, hagamos la sociedad mejorada, juntos.